de verduras se venden en muchas, muchas muchas cosas aquí pescado aquí como pimentón, pimienta, etcétera etcétera hay muchos olores pero se ve chévere eh, me imagino que de ser barato aquí comprar su comida para preparar para la escena entonces parece como un mercado abierto para la gente que es más humilde para preparar para todos Aquí tenemos un colegio de ah, Aquí hay un colegio de, de niños están jugando fútbol están como chévere los colegios de Abidjan con muchos niños jugando fútbol o no sé qué más, ¿A qué más juegan Interesante ver a los niños Y por allá a, a bailar y aquí encontré primera cancha que veo tan grande porque so que camino y camino y no veo cancha de fútbol casi y aquí sí, aquí sí se puede jugar mucho fútbol a los niños les gusta y una grande cancha bueno, obviamente nada es sintética nada es de hierba sin embargo, me parece que está chévere ver el ambiente del fútbol africano a prepararse para el Mundial, bueno, aunque Costa de Marfil no va al Mundial, eh, va a Senegal que es como el campeón de África, espero que Senegal vaya lejos. Sandías, vamos a comer sandía. Merci madame. Es delicioso oui, el pastel oui. de madame. Merci. Bueno, en la carretera para ir a Gran Basam, otra ciudad de José Marfil. Bueno, vamos a poner que rápido. Pero pas, pas, pas. bueno, pasamos a la loco. Aquí vemos todas esas artesanías construidas, bien lindas, oh, la Virgen María versión africana, con Jesús, entonces hay, hay, hay mucha, mucha escultura, mucha arte fabricado con la mano, artesanal, y se ve bien, bien, bien bacano, me gusta, se ve súper, hay de verdad cosas muy... Muy chévere, esa máscara. Se nota que tiene mucho talento en Costa de Marfil para hacer esas esculturas. Sí, y sí. Las de... sí. Sí. Sí. C'est qui qui a fait ça Laquelle C'est oui. moi. Wow, moi. Vous avez du talent Oui. Même celui-là. Le monsieur a du talent. Yes. C'est le meilleur dessinateur de Côte d'Ivoire. Eh non, non. <rire> Il y a les plus forts que moi. C'est comment votre prénom Daou Sadia. Bravo Daou Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez fabriqué ça Oui. Oh c'est magnifique, bonjour monsieur. C'est magnifique, je vous dis bravo, beaucoup de respect pour Merci, vous. ]ici. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Leones, leones, Merci. Se magnífico, monsieur. Es très magnífico. Está súper bonito. Llegué a otra ciudad que se llama El Gran Bassam, que es patrimonio del UNESCO por sus tradiciones y pueblos antiguos. Hay mucha historia en esta ciudad. Aquí vemos una casa colonial francesa abandonada. Aquí muchas mujeres lucharon para salvar a sus esposos, que eran... Eh, presos por la independencia y hubo mucha masacre mostraré el puente donde masacraron a muchas mujeres en los años 1960 llegué sí, a la playa de Gran Basam que vemos aquí primero a comer en un restaurante, luego a la playita se puede unos caballos, se puede montar caballos, se puede bañar obviamente aquí está el caballo que decía, voy a preguntar cuánto vale para Va coger un caballo y está bacano muchas familias está súper el clima hoy además bien caliente y las olas son súper enormes olas, enormes eso es el océano atlántico de, de mar Marte, el agua Uy, casi me toca, pero no me tocó, pero wow. Y aquí está el cabello que decía, muy lindo. Esto es la playa de Gran Basam. Una ciudad eh, de Costa de Marfil, cerca de Abján trágico tráfico acaba de pasar. Eh. Hay una persona del fondo que creo que se ahogó. Lastimosamente con tantas olas. Yo creo que ya... Se acabó. Los amigos lo esperan y alguien fue a buscarlo. Las bolas y todo. Se acabó. A bañarse chicos, aunque por allá debe estar el cuerpo del señor, pero espero no tocarlo y, y la verdad me da miedo, esas olas están muy grandes, o sea, que tal me pase lo mismo y yo soy muy mal nadador, y no, está muy grande el hueco que, que separa la, la playa al agua, hay un abismo enorme, y esas olas me dan miedo, pues, me la hago, ya me toco. me voy, a montar a caballo como se sube Me sube así así así así así así así así así así el así así así así a mover. Se llama a comer un poco de coco no? mm. después de haberlo bebido mucho. Salgo. Monsieur, comment vous appelez Comment vous appelez je Pres Comment Pres Vous êtes Malien mmh. Regardez le maillot du Mali, très beau. Il y a beaucoup de Maliens ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ont immigré ici. Et c'est bien le Mali et la Côte d'Ivoire, les deux c'est bien ah, Ok, moi j'espère connaître Bamako, c'est ça la capitale du Mali. Et vous n'allez pas en Coupe du Monde c'est si je suis triste. Bon tant pis, c'est une bonne équipe. Vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Merci. En Francia hacemos también como los panes de chocolate, obviamente no puede faltar la baguette, los panes franceses, panes suizos, todo lo que está en Francia casi lo tiene acá en panadería, lo que hace que sea muy parecido y también muy rico, el pan de ajero lo provecho, muy rico, también hay muchos chocolates como decía en el país, muchos postres. se ven todos ricos, ya medio hambre. El mil hojas. A otro eh, mercado de exposición de artesanías, eh, a ver cosas que se venden muy bonitas. Bonjour monsieur, well, ¿Cómo uh, se llama el mercado? Kava. Kava, voilà. Kava le, es el centro de artesanías, eh, uno de los más grandes de artesanía de Abidjan. Vemos que venden muchísima ropa, como también muchas estatuas, y todo el mercado es así. Pero lo cansan como siempre en mercados, cuando es así, es que la gente es un poquitamente un poco intensa. Merci, merci. Ah, non. Ah, non, non. Et le Papa Noël est là Papa Noël. Et il y a un chico pour voir la mercancée. Bonjour, bonjour. Ah, c'est la décoration avec les éléphants. C'est c'est madame C'est madame madame. C'est une vidéo. Bonjour monsieur. Comment vous appelez On regarde. On regarde. Une vidéo, une normale vidéo. Ah, ouais, c'est très joli. Les masques Beaucoup y a beaucoup de belles Aquí tenemos como las estatuas tipo Botero con las mujeres gordas. C'est magnífico! C'est ces vous qui, qui avez tout créé tout ça Oui, créé tout ça. Ça c'est à partir de quoi okay. Ça c'est de, de bois. C'est de bois. Ah, comment ça s'appelle le bois là C'est l'ébène. L'ébène. C'est la aussi. De estas. des okay. décorations. Ah oui, oui, on en a acheté ah. une ça c'est pas mal. Il coûte combien celui-là d'Afrique Afrique petit bien grand. Le petit là, celui-là Le petit là, c'est 5 5000 5000 celui-là. Oui. Celui-là il vaut 7,50 euros. 7,50 le petit, c'est bon, il est pas mal. Mal, ouais. de... Este vale 7,50 euros, como 8 dólares 50. Ouais, de pas mal, je montre, si, si, si bien. Sí, y por... los animales. <música> John, el más grande zoológico de Costa de Marfil, entonces vamos a ver qué animales hay dentro del zoológico. Aquí vemos unos pajaritos uh, uh, con un puto pico. No vayas a dañar mi celular. Se parece un poco a mí porque es calvito. Uy, oh, me asusto porque hace como una, una pose rara, pero se ve bonito. ¿Cómo se llama? Bonjour. como tu No, es como tímido. Y aquí está como su novia. Estamos con el señor elefante. Costa de Marfil, se dice, porque hay mucho marfil. Pues aquí vemos un, uno bien grande. Parece margeño hoy. Señor, ¿cómo está? No contesta. Donc ici on a beaucoup de Libanais, c'est ça C'est ça. Ok, au Sénégal. Vive le Liban, ouais. le Liban est enchanté madame. On espère un jour visiter le Liban. C'est magnifique. Et comment ça, se que c'est que le de Libanais qui viennent au Côte d'Ivoire, c'est Libanais monsieur, vous en avez partout. Ouais, en France, il n'y a pas tant que ça, même au Pôle Nord aussi. C'est pas naturalisé. C'est pas que les Libanais que tu vois en Ouais. Il y a beaucoup... Bueno, pues es bueno, es como ¿cómo vos ha hecho de buenos shawarma. Wow. <risa> <risa> en poco de la presida, ¿eh? Los chawarmas... Ok, aquí encontramos los mejores chawarmas de todo Costa de Marfil, que aquí se come eh, comida árabe. Entonces, eh, uno ve muchas tiendas así, árabes con gente de Líbano, Líbano sobre todo. Y Costa de Marfil dice también conocer pueblos, no solo la capital. Vamos a ver una ciudad que se llama Abdabu, creo, y otra que es Jackville, siendo ciudad. Aquí estamos en el campo, vamos a ver que está derri. la playa. Es? ¿Va a filme? Ah, aquí está prohibido grabar. Bueno, aquí este pendejo de que no se puede grabar. Aquí estoy mirando. Mar, en los barquitos, en este es el mar. Aquí con un amigo. Y quería hacer barco, pero dicen que vale como 100 dólares. Amigo, Vamos, vamos. va a Y va va a ver Y Y va va a ver Y Y Il ils voit rien, pas. tu vois ils voient rien? Ouais, ici il voit rien. Oh, ouais, super à la caméra. Là c'est Burkinabé. Ah, Burkinabé. Ouais, mon père. Ouagadougou? Oui, Ouagadougou. Ah, un jour il faut visiter le pays. Si Ouais. Un jour je visite ton pays aussi. Ouais, merci. L'Afrique si. a des beaux pays. Oui. <rire> tu <'ose> bien, ouais. Oui. <rire> ok, voilà, donc c'était mon ami Burkinabé. Vamos a otra ciudad que se llama Jacquesville, aquí está, y vamos a ver, me dicen que hay una playa bien bonita, y hay muchas tiendas bien bien bien bien bien humildes, bueno aquí no hay nada interesante, ¿eh? si hay los visitaxis. Llegué como a una especie de restaurante lindo de Jacquesville. Y aquí hay como unos miquitos linditos. Uy, acerca a ver. está cerca uno. Está linda. Un miquito nos saluda. Hola, ¿cómo estás? Hola. Está muy lindos. avestruces oh. qué busca, que busca amigo lindos pero cuidado que no coman la cámara este está como bravo pero se ven muy altos como unos 2 metros por ahí si sí, yo mido unos 84 por ahí pero lindos, saluden hola a una cabaña grande, vamos a ver a subir y ver la laguna como la se ve ay bueno, mejor no miro la cámara algo me caigo ay. espero que no esté tan gordo y que no se destruya la casa ya llegué arriba, wow hay un lavamano será que sirve, miremos el chisme si sí, sirve wow qué tecnológico Huele madera, qué rico. Y se ve la laguna desde acá. Se ve muy alto. Chévere uno dormir acá, si es un hotel. Pero qué seguro que es se aquí está la puerta. Una noche en el paraíso. Y aquí tenemos la laguna. Con el agua bien, bien, bien clara. Dan ganas de bañarse y de tomar un jugo de maracuyá por acá. Entonces está chévere el clima, todo está chévere. a la alcaldía de Jackville. Está como rara, pero lo más interesante son los bebés que hay aquí en el pisito. A ver si se pueden tocar. Obvio, les da miedo. Les da como miedo a estos animaditos. Y no, no se puede tocar. Uy, hay gente gritando allá. es sí, una familia linda. a un, una parte que se llama yopugon. bueno me imagino que en español Iopugón, es una parte que es eh, considerada bien humilde y donde dicen que supuestamente a veces roban entonces espero que no me falte esto obviamente, pero si sí se nota de una vez que sí es súper humilde muchos niños, mucho carre, carretera destapada mucho y está haciendo un pequeño sol, entonces vamos a ver esa parte si tiene cosas raras bueno ya hay una cosa rara un animal Hoy se deja tocar por lo menos acá hay muchos animales otra vez caminando con cuernitos y se deja tocar aquí me dice amigos me dicen los amigos animales y humanos voy a dormir aquí voy a vivir en esa casa se eche en el patio Oh no, no, yo ya fui el bordel. aquí está la nueva casa mía hoy me moje el pantalón Está en mi casa aquí está para sentarse el del bus lo tomé hoy y mi, mi, mi calle si les gusta en mi casa y mi calle Oh, me están mirando Aquí me dicen unos nuevos amigos ¡Bee! Están como tímidos Siempre que grabo, ellos no, no hacen nada ¡Bee! Bueno tímido, este oh, bebé Vamos a ver si se puede tocar Sí se sí puede tocar, y no dice nada Oh, están lindas Bueno, muchos amiguitos por acá Vamos a ver qué más se ve en Yucu Ah, ahora sí los escucho. Otro. Otro mercado. Bueno, había hecho... Eh, voy a hacer un video diciendo los defectos de África y puntos positivos. Y el defecto dije que eh, hay pocos restaurantes. Pues realmente hay muchos. Por ejemplo, aquí vemos... Bueno, no es restaurante, venden como la comida. Así un pez ya preparado. Pero no lo cuento como restaurante que tenga muchas cosas a la carta, que tengan variedades y que tengan para sentarse. O sea, eso no hay tanto. Son más como informales esos restaurantes. Entonces, es el mercado de Yopugón, Yopugón. Y me imagino que vienen cosas baratas. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez los caracoles grandes. Y ya están hablando de no grabar. No sé qué tienen aquí, a veces es que no les gusta hacer grabados, pero bueno, es el mercado, entonces está chévere y grande. Llegué, llegué a la zona rosa de Yokugon, aquí están todos los bares a bailar, ir de rumba, se escucha un poco la música. Bueno, obviamente debe ser más de noche, pero... No iré porque no estoy tan romero y me da solo. Aquí parecen como prostitutas atrás, no sé. Preguntemos la mentira. Entonces, aquí la zona rosa y lo más chistoso es que aquí está la mezquita atrás. caer con un bruto, un celular en el taxi, y pensé, bueno, pues me robaron y ya. Y un amigo llamó y felizmente contestó el taxi y me lo devolvió. Wow, eso no pasaría ni en Francia, bueno, menos en América Latina. Bueno, podría pasar, pero aquí parece que es más normal, tal vez porque la gente es más religiosa, no sé, y yo obviamente una plata al señor y... Y perdí otra plata intentando localizar el número por internet y me cobraron como 60 dólares, y fue puchas. Bueno, no hay que quejarse, estoy muy feliz. La gente, wow, súper amable aquí. Eso solo pasa en Costa de Marfil. Eh, bueno, entonces acabo el viaje a Costa de Marfil. Vuelta a París y luego Luxemburgo. Ha crecido la barba desde el principio y el pelo que no tengo ha crecido en los lados. Entonces ya vuelta a Europa y chévere el paseo wow espectacular África